Agua mineral, ay, ay. Ella me rola la chile, amor en la calle. Conmigo que fuman wit, wit, wit. ey, flex, yo no más. Wanted, LSK, gang, gang. Yeah, los 808, yeah. Only one soy. Yeah, yeah, yeah. Estamos frescos, agua mineral. Hoy me manejo para la real. Retírame mi pala te pega, no son al azar Estoy que no veo culpa de la pili La tuya es plástico, la Quiere que me pegue y le pague la silly. Ya no me enamoro, ya no tengo film, Ya no me enamoro, más, Solo quiero ahora más, El placer de moro, nah. Yo estoy para coronar No pare perdido, por culpa la G Si me conocen en el barrio los Gs Compare conmigo, rotar como Kiss Le damos los tips, lo sacamos como freeze Lo no, sacaba como freeze. Sí, sí, sí. Sorry, mama, my unfreeze. Hey, hermano, ni tú me Y si te falta un patrón, todavía. Eh, eh, ella me rola a cheese. Se vino para la habitación un animal free. Conmigo okay, de hey, que fue my Ese bobo de despacio. Yo rayo más Su cartera Louis V Me quieren enseñar a mí, pero ya los vi, Hace rato lo aprendí. Rápido, me como rally, no entramos a los pies. Estoy siempre acelerado. No contestó el phone, lo tengo apagado. High class, voy volado. Siempre en el punto en la esquina parado. Se pone china y aparece anime. Esa hoe se rota la examina. Si no sonríe, el conmigo no camina. La y la he hecho, mami, no te encariñe. No te encariñe, no te imparela. La cara raya como en la escuela. La Nike tan clean me veía en la suela. veo, yeah, unos grillos, ya, ya, Yeah. Agua yeah, yeah, yeah. yeah. mineral, mamá. Ya, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Pa'l José, una Yeah, estamos que goteamos Mami quiero ferragamos, No Una tierra los gusano Este año coronamos. Me lo dijo mi hermano Que este año nos pegamos Que el esfuerzo no es en vano Y que todo va de la mano Uno, dos, tres No recuerdo que hice ayer Se fumó todo el puré Y tomó agua para hacer Una, dos, tres No recuerdo que llevé Jay on the track.